Hola, hola, te doy la más cordial bienvenida. Estaremos viendo Elige de nuevo, elige tu paz. En un mundo muy caótico, muy complicado en ese sentido, afortunadamente siempre tenemos la capacidad de construir nuestra paz interna, de estar bien con nosotros mismos y de que cuando estamos, nos damos cuenta de que hemos tenido elecciones que nos llevan a sufrir, a pasarla mal, a generar frustraciones, enojo, miedos, siempre tenemos la capacidad de volver a elegir, no importa cuántas veces nos hemos equivocado en el pasado, no importa cuántas reacciones automáticas, cuántos errores, cuántas veces le hemos regado, siempre podemos volver a elegir, elegir tu paz, eso que es lo más preciado que nosotros podemos tener en el contexto del modelo educativo de semiología de la vida cotidiana, que nos enseña aquello que nos deberían de haber enseñado en la escuela, pero no nos enseñaron, y que ahora nos toca a nosotros aprenderlos. Aprender cómo manejarnos a nosotros mismos, eh, cómo eh, tomar mejores decisiones, cómo poder desengancharnos del drama de la vida cotidiana y del torbellino de la vida, y poder elegir de nuevo. Bienvenido, mi nombre es Ricardo Lerrán, consultor y comunicador en semiología de la Vida Cotidiana y psicoterapeuta TREC y te voy a estar compartiendo est eh, sobre estos temas. Y como siempre me gusta preguntarte, me gusta invitarte a participar, a que comentes qué te impide vivir en paz, qué ha sucedido en los años anteriores, ¿Qué ha sucedido en el 2021? Muchas cosas han sucedido, eso seguro. Pero, ¿cuáles son las cosas que más te han impedido vivirte en paz? Vivir con tranquilidad, vivir con confianza, vivir eh, bien, sentirte bien contigo mismo, con, con tus seres queridos de tu alrededor. Y, eh, y vamos a ver algo que es fundamental para poder elegir de nuevo. ¿Qué se requiere para elegir de nuevo? Traemos una gran inercia del pasado sobre pensamientos, actitudes, conductas y somos seres muy inerciales. Solemos reaccionar de una forma eh, hacia, hacia las mismas cosas y entonces ya estoy acostumbrado a reaccionar. Mi, mi pareja me dice algo y yo estoy a la defensiva, o eh, mi colega de trabajo, y, y a ver ahora con qué me sale este año. Y traemos ciertas actitudes que son predisposiciones perceptuales, donde recordemos que las actitudes son como estos eh, lentes que me llevan a ver de cierta forma las cosas, y que eh, yo cuando traigo los lentes de la defensividad, pues eso es lo que, lo que me imagino. O traigo los lentes de mi propia vulnerabilidad y entonces me acerco a la vida desde, desde esa vulnerabilidad. Por eso la invitación es, elige de nuevo y sobre todo, elige tu paz. Las malas decisiones nos llevan a alimentar el coraje, nos llevan a alimentar el miedo, nos llevan a alimentar la inseguridad nos llevan a alimentar muchas cosas que, que no es lo que queremos tener nosotros a, a, a largo plazo. Por eso esta, esta parte de, de darme cuenta y poder elegir de nuevo es importante. Estuve practicando a lo largo de los últimos meses, sobre todo, esta este elegir de nuevo. Salir de mi zona de confort y en un año de pandemia, etcétera, etcétera, Empezaron a surgir miedos dentro de mí, estando en, en Madrid, eh, miedos vacíos, sí. esta sensación de vacío, de huella de abandono, que hemos platicado en muchos otros programas que vemos en el curso 2 de Huella de Abandono, Semología y la Vida Cotidiana, no este vacío que todos tenemos y que sentimos la, una tristeza, un desamparo importante y, y he sentido muchas veces cómo surge este miedo, el miedo a, eh, a, a no poder Crear una, una nueva vida en, en Madrid, el miedo a haberme equivocado y perdido todo lo que dejé aquí en México, el miedo a estar pagando en euros eh, todos los, todas las cosas y, y, y estar ganando en pesos y qué es lo que va a suceder y lo puedo mantener y está muy caro o no, miedos económicos. Y, y este ejercicio que es muy importante es que yo estuve haciendo, que es darme cuenta de estos miedos, sentirlos y decir, a ver, este miedo es una inercia que yo traigo del pasado estas preocupaciones las traigo del pasado y puedo elegir de nuevo y elijo mi paz y elijo mi paz cuando el miedo trae cualquier emoción negativa trae mucha intensidad eh, requiere elegir de nuevo insistentemente durante un tiempo para poder ir cambiando la emoción para poder ir cambiando y generando la paz y es un trabajo que he estado haciendo y que, y, y que me sirve mucho, por eso lo comparto contigo, de elijo mi paz, elijo mi paz si siento que surge el miedo, elijo mi paz, elijo mi paz elijo mi paz, y ese y puede ser muy potente porque me estoy recordando en ese momento que eh, el miedo fue una elección en el pasado que yo he practicado y por lo que se sigue presentando y sigue surgiendo. Eh, cada vez que sentimos miedo se conecta con todos los miedos que hemos tenido a lo largo de toda nuestra historia, con miedos de la infancia, con miedos profundos, los miedos profundos que vemos en este curso 2. Y, y surge en esta, esta reacción automática, pero si estás en ti entonces puedes tú soltar la reactividad y elegir de nuevo. Y puedes elegir nuevas formas de responder a las cosas. Y, y puede ser, de una forma muy importante, la forma de responder a las emociones, como al miedo, pero como al enojo, como eh, la frustración, como la culpa. Pero también puede ser eh, nuevas formas de responder a otras personas. Por ejemplo, tú puedes estar hablando, quieres, vienes muy emocionado a, a platicarle a alguien eh, eh, un, algo de lo que te diste cuenta o algo eh, que quieres hacer, una idea que traes y, y llegas y te sientes con tu pareja o con tu hijo o con tu amigo tu colega y le empiezas a platicar y te interrumpe y toma el micrófono y empieza a platicarte de otra cosa. Y te puedes empezar a molestar y decir, ah, o sea, pero pues si yo lo estoy platicando, ¿por qué no me escucha? ¿Por qué no me escucha? Y puedes sentir que surge la frustración eh, y el enojo de deber, y, y el pensamiento de debería de escucharme. O tal vez sientes que surge la tristeza, que dice, ¡ay, nunca me escucha! ¿Por qué no le importa lo que yo digo? Y en ese momento, si tú estás en ti y te das cuenta, entonces tienes la opción de elegir de nuevo. Y... En vez de que surja la reacción automática, tú puedes tener esta reacción automática y poder decir, a ver, desde mi conciencia, desde mi libre albedrío, yo quiero elegir diferente. ¿Qué es lo que yo quiero elegir? Ah, pues yo elijo eh, detener el enojo, decir, espérate, pues es, en este momento no está en una actitud muy receptiva, no está escuchando, eh, puedo insistir. Y puedo elegir insistir y, y decir, ok, no, interesante. Te puedo seguir platicando lo que te quería platicar. Es muy importante para mí platicártelo y, y me gustaría compartirte Entonces yo puedo elegir asertivamente insistir. O escuchar al otro y, eh, ¿no? Entonces yo puedo elegir eso. Cuando estoy en conciencia puedo elegir de nuevo. Y puedo elegir en paz decirle, oye, me dejas acabarte de platicar lo que te quiero platicar, es muy importante para mí, y cuando termine me platicas tú esa otra parte también quiero escucharte o eliges de, nuevo, eliges de nuevo eliges tu paso, o puedes elegir ok, lo suelto por un momento lo escucho, que me platique tal vez tiene mucha necesidad de platicar en este momento lo escucho, le presto atención y, eh, y después de que terminó entonces le continúo platicando yo, eh, desde la paz, eliges de nuevo, eliges tu paz. Puedes elegir cualquiera de esas eh, opciones o incluso puedes elegir en vez de la tristeza de nadie me escucha, nunca me escucha. Puedes elegir de nuevo, elegir tu paz y desde tu paz también asertivamente decirle a la persona, oye fíjate que me doy cuenta que a veces tengo ganas de platicarte de cosas y no me escuchas. Me encantaría que me pudieras escuchar más. Te, como en este caso te empiezo a platicar y, y tú lo tomas. ¿Podrías a veces escucharme más? En este caso específico, eliges de nuevo, eliges tu paz Más importante que qué es lo que le dices a la otra persona es desde dónde se lo dices. Porque si tú practicas elegirlo desde la paz y desde la tranquilidad entonces eso es lo que vas a estar alimentando en ti eso te va a dar una mayor claridad para poder darte cuenta de en este momento ¿qué quieres elegir? solo cuando estás en conciencia puedes elegir de nuevo y ese es lo quiero conectar con un aspecto que vemos en semiología de la vida cotidiana muy importante que es ¿no? cómo elijo mi paz interna. La única forma de elegir mi paz interna es a través de estar presente, a través de estar en autoobservación. Este proceso de autoobservación que vemos en el curso 1 de simbología de la Vida Cotidiana es la forma que cuando estoy en Mintos puedo darme cuenta de mis elecciones anteriores, que implica mi reacción donde ya le estoy gritando al otro, ya le estoy reclamando, es que nunca me escuchas, es que no es posible, ya no te voy a platicar nada, y donde surgen estas eh, reacciones automáticas, y si estoy en presencia, entonces puedo darme cuenta de lo que está surgiendo dentro de mí, detenerlo y hacerlo a un lado, solo cuando estás en conciencia de ti, porque solo entonces realmente estás, estamos capitalizando sobre nuestra conciencia humana, nuestra conciencia, que a diferencia de la conciencia reactiva animal, que no puede responder de otra forma, eh, yo puedo responder diferente. La conciencia, que como vemos en semiología, es, eh, es autorreflexiva, me doy cuenta, y eso me permite eh, desplegarme en el espejo y darme cuenta de lo que estoy haciendo y poder detenerlo. Poder hacer respuestas diferentes y, eh, y poder cambiar. Los animales no pueden, no puede de repente un perro darse cuenta que qué mala onda que, que está eh, persiguiendo a los pajaritos y que acaba de matar a un pajarito y pobrecito y tal vez tiene una pareja y se sentía mal y ahora va a elegir diferente y la siguiente vez que va y ve al pajarito ahora se va a hacer su amigo. Los animales no tienen esa capacidad, tienen una conciencia reactiva, están condicionados de esa manera. Los podemos enseñar y podemos recondicionarlos, eh, cambiarles el condicionamiento, pero siguen siendo condicionamientos. Nosotros los humanos tenemos el potencial de salir de los condicionamientos del pasado, de las elecciones equivocadas del pasado y elegir de nuevo, y elegir la paz sobre todo pero necesitamos estar presentes, necesitamos fortalecer nuestra conciencia, practicar nuestra conciencia, estar atentos a lo que está sucediendo, para que cuando empiece a surgir, a surgir la culpa, eh, escuches la culpa y digas, no, no, no, a ver, espérate, elijo de nuevo, elijo soltar la culpa y elijo la responsabilidad desde la paz, elijo la tranquilidad y cuando sientes que empieza a surgir el enojo y te le quieres ir a la yugular, al de enfrente, y dices, no, espérate, este, elijo la paz, elijo la, la tranquilidad. Y son pequeñas cosas, pequeñas cosas de la vida cotidiana eh, que pueden hacer la, la gran diferencia. Y surge el miedo, como te comentaba, ¿no? Me, me surge de repente el, el miedo y el pensamiento de, ¡Ah! y es que qué tal que no me alcanza porque los pagos en euros está muy caros y, y ganar en pesos, etcétera, etcétera. Y es, a ver, espérate, suelto el miedo, elijo soltar el miedo, elijo hacerlo a un lado y elijo la paz y la tranquilidad. Como hemos visto en otros programas, resolver lo resolvible desde la paz y tener esta, la mejor actitud frente a las circunstancias. ¿Qué es lo que tú quieres elegir de nuevo? Cuéntame, acláralo. Solo si tú aclaras, esto lo quiero hacer diferente este 2022, esto lo quiero pensar diferente, él te va a permitir hacer ese cambio. Y ese cambio no solo es de, el, de lo que sucede en el presente, también puede ser de lo que sucede en el pasado. El pasado... Eh, puedes elegir de nuevo cómo entender el pasado, puedes elegir de nuevo cómo pensar este pasado para que sea diferente, puede haber ciertas circunstancias en el pasado que, que te hagan sentir culpable, es que falleció mi madre o mi padre y me siento muy culpable porque pues, no estuve con él, con ella y, y, y no, le he hecho, no le hice suficiente caso en su vida, bueno, tú puedes elegir de nuevo, la muerte de su cuerpo físico no va a cambiar. Pero tu actitud sí puede cambiar, tu actitud. Y el pasado de esa forma lo sientes diferente y lo sientes transformado. Y por supuesto, también te puedes cambiar tu actitud hacia el futuro. Tu actitud hacia el futuro, de tal manera en que en vez de estar generando miedo e incertidumbre hacia el futuro, y decir, ¿qué es lo que va a suceder? ¿qué es lo que voy a hacer? Eh... Tú podrás eh, darle la vuelta es elijo la paz. No sé qué va a pasar. En el futuro hay un horizonte de posibilidades significativas. No sé qué va a pasar. Pero independientemente de qué pase, en el momento presente, me autoobservo y elijo la paz. En la mente que tú practiques elegir la paz una y otra y otra vez, estando presente y estando contigo eso es lo que vas a alimentar y eso es lo que vas a estar construyendo para tu vida porque lo que tú eliges eso es lo que se va a convertir en una actitud, son las actitudes que vas a estar fortaleciendo, es donde vas a estar poniendo la conciencia y es lo que vas a estar alimentando yo te invito aclara, ¿qué es lo que quieres elegir de nuevo? ¿qué es lo que eh, la, en qué áreas de tu vida quieres vivir una mayor paz y que te dediques a eso. Te invito a que hagas eso. ¿Y qué es lo que, para terminar, qué es lo que tú puedes elegir de nuevo? Tú puedes elegir de nuevo las conductas que tú haces. Tú puedes elegir de nuevo las decisiones que tomas. ¿no? Tú eliges, no es que... Eh, Siempre tengo una discusión con mi pareja, por este, o mi hijo, mi, mi, mi mamá, por, eh, por este tema. Ah, pues yo elijo no discutir. Y puedo ser muy poderoso. Yo elijo no discutir. Ahora la voy a escuchar y voy a dar mi, mi perspectiva, mi opinión, pero no voy a discutir. ¿no? Y entonces eliges de nuevo, eliges tu paz Tú puedes elegir de nuevo decisiones. Puedes rehacer decisiones que has tomado en el pasado de resentimiento, ya no voy a ver a, a mi amiga porque me lastimó mucho la última vez que hablé con ella. Y pues elegir de nuevo, decir, a ver, tal vez si hablo o no hablo con ella, pero elijo la paz, elijo el perdón, elijo estar bien conmigo y soltar las armas. ¿Qué es elegir la paz? Soltar las armas. Elegir de nuevo, puedes elegir de nuevo tus actitudes. Estas actitudes son estas predisposiciones perceptuales, que son estas respuestas que se tienden a dar de manera automática y que tú dices, ah, si me doy cuenta que tengo esta, esta actitud, pues quiero cambiarla. Voy a cambiar mi actitud de defensividad frente a las personas. O quiero cambiar mi actitud de miedo a la incertidumbre del futuro por una confianza en mí, en la vida, en el presente con una confianza en que la vida me va, ¿qué es lo que me va a traer el futuro? Lecciones que la vida me regala para que aprenda. Y que me va a seguir mandando lecciones una y otra y otra vez hasta que yo aprenda lo que me toca aprender. Tú puedes elegir de nuevo eh, pensamientos. ¿Qué pensamientos quieres tú hacer? Y eso es de lo más importante. Piensa y piensa qué es lo que tú quieres hacer. Qué, qué, qué pensamientos son los que tú quieres alimentar dentro de ti. Porque la bien que tú los alimentes, eso se va volviendo una costumbre, se va volviendo una actitud, se va volviendo una forma de pensar. Y tú puedes sobre todo elegir de nuevo emociones. Recuerda. Tus emociones están en tus manos, no están en manos de tu pareja, no están en manos de tus hijos, de tus padres, de tus amigos, no están en manos de la pandemia, no están en manos del presidente, no está en manos de nadie más que de ti. Suelta, deja de estar aprisionado a lo que hagan o dejen de hacer los demás y elige de nuevo, elige tu paz, elige tu paz una y otra vez, esa es la invitación que te hago el día de hoy y el tema central que vamos a estar viendo a lo largo de todo este año de todo este 2022 para que tú fortalezcas tu conciencia, la desarrollas y puedas elegir de nuevo, cada vez más quiero hacerte una vez más la invitación a este programa tan bonito que tuvimos la semana pasada con Michi Tercero nutrióloga donde nos dio las Cinco estrategias para convertir los propósitos de Año Nuevo en realmente un estilo de vida saludable. Y tenemos aquí algunos comentarios, va cualquier pregunta, cualquier comentario, adelante. estoy este, Aquí estamos. Nos dice... K. Jess Alvarado, gracias. Me encantó lo que escuché ahora. Regreso a mi trabajo. Saludos a todos. Ah, pues eh, felicidades. Qué bueno que te gustó. Ahora aplicarlo. Estás en el trabajo. Vas a tener muchas oportunidades de elegir de nuevo. De elegir de nuevo. De elegir de nuevo cuando tu jefe te llama la atención. Cuando el colega no quiere cooperar y mandarte la información. Elige de nuevo. Elige de nuevo. Buenísimo, Jess. Me encanta. Angélica, saludos. Clau Castillo, primera vez que te veo, me está gustando mucho, te sigo desde Chile. Fantástico, saludos hasta Chile, yo ahorita estoy en, en Ciudad de México, alternando en Ciudad de México y Madrid. <ríe> Muy bien, Citlali. Ricardo, cuando tengo miedo de lo que mi subconsciente me puede hacer para impedirme mejorar mi vida, me repito la frase que me dijiste, estoy a salvo y me repito sonriendo. Buenísimo, qué bonita qué bonita frase, lo comentamos la vez pasada. Estoy a salvo, estoy a salvo. Esa es una frase que puede dar mucha paz y que nos recuerda que más allá de las vicisitudes y los retos de la vida, estás a salvo. Estás a salvo. Gracias por compartir, Sitlali. Nos dice Infinita Yuli, saludos, Infinita Yuli. A mí la partida de mi esposo a su eternidad comenzando la pandemia. Claro, es un tema fuerte, difícil y que, y que pues fácilmente puede hacer que, que pierdas la paz, que pierdas esta paz. Eh, y también nos dices, grandiosa plática, gracias por compartir, no te había escuchado y bueno, hoy fue el momento desde México. ¿no? es pues, me da gusto, bienvenida, infinita Yuli, me encanta el nombre, infinita Yuli. Así es tu esencia, así es tu ser, infinita. Y, y te invito a que hagas esta práctica cuando estás recordando a tu esposo que partió a la eternidad. Qué bonita manera de, de entenderlo y de decirlo. Eh, elige de nuevo y elige tu paz. Tú puedes recordarlo, tú puedes amarlo... Tú puedes vivirlo desde la paz y puedes seguir amándolo eh, desde la paz y eh, amándolo donde, donde esté ahora, sin su cuerpo físico. Muy bien. Ceci, yo elijo mi salud y no presionarme porque en mi actividad vocacional no se dan las cosas como yo espero. Y cómo hacer cambios que sí funcionen. Eso me genera mucho estrés. Elijo mi salud. Qué bien, qué bien, si Elijo mi salud. Elijo no presionarme. Muy bien. Porque no son las cosas como yo espero. Y, y eh, hacer cambios que sí funcionen. Muy bien. Igual, cuando surge el estrés, puedes seguir practicando. Elijo mi paz. Surge el estrés, elijo mi paz. Resolverlo lo resolvible. ¿Qué es lo que hiciste en mis manos hacer para que... Para, eh, promover mi actividad vocacional, pues eso lo hago. Y hago un lado el estrés. Gracias por compartirse así. Yoli, creo que esta frase, elijo de nuevo, elijo mi paz, es muy profunda. Acabo de abrir más mi panorama sobre cambios de actitud que estoy haciendo. Fantástico, Yoli, me encanta escucharlo. Sí, es muy profunda. Elige de nuevo, la tomo del último subcapítulo de un curso de milagros. Y que, se, y que se usa mucho, y que es siempre puedes elegir de nuevo, siempre puedes elegir de nuevo, y, y la acumulación de esas nuevas elecciones va creando una nueva vida, poco a poco. Yoli, gracias Rich por tus talleres, cursos y programas, con ellos aterrizo la información dada para elevar mi calidad de vida. Sí, me encanta mi querida Yolis, eh, súper metida en los cursos, en los talleres, muy presente, me encanta tu compromiso, tu dedicación, semana a semana en los programas, semana a semana en los, en los talleres en vivo que estamos dando ahorita, reprograma tus miedos e inseguridades y te felicito por ese trabajo profundo que has hecho y que has visto la transformación en ti. Muchísimas gracias, Jolis, por compartir. Muy bien, pues nos vemos en el siguiente Programa la siguiente semana para ver con Ingrid Sabás cómo dar ese salto y atravesar los miedos que tienes para realizar aquello que realmente anhelas en tu vida. Te deseo una semana llena de nuevas elecciones, llena de elecciones por tu paz y nos vemos en la siguiente. Un abrazo enorme.